Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Roboto. Eh, bueno, estamos de nuevo con otro video, un tutorial más de BEX VR. Eh, ya han pasado muchas cosas, eh, hace mucho que no sacamos el tutorial en español, pero este tutorial es porque hay unos mapas nuevos que nos permiten hacer eh, algo diferente. Entonces vamos a ver eh, esos mapas eh, nuevos y, y vamos a ver qué son los bloques que podemos hacer de forma diferente en nuestra versión de de VEX VR entonces vamos a ver bueno primero que todo vamos a nuestra página que es br.vex.com ahí podemos ver nuestra pantalla inicial y vamos a empezar Los bloques como tal por defecto está así vamos al, al patio de juegos por defecto está en el grid map y luego vamos a ver que hay dos eh, mapas nuevos, tres mapas nuevos si contamos el Coral Reef Cleanup dos mapas nuevos esta semana que es el shape tracer y el line detector entonces uno es el para hacer figuras y el otro para detectar líneas el shape tracer no lo vamos a, a hacer mucho simplemente las figuras básicas simplemente vamos a ver algo que me pareció muy bueno que es una nueva función de, de este mapa y es que eh, según este mapa dado que podemos hacer diferentes figuras te permite empezar en diferente lugar entonces tú puedes empezar, por ejemplo, para la figura E y empieza ahí tu robot. Ya cómo hacer el hexágono, eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto que el hexágono se hace de forma eh, muy sencilla. Vamos a ir simplemente para repasar. Eh, sabemos que es con repetir. Tiene seis lados. Entonces repetir seis. Este lado, si no estoy mal, son más o menos unos 400. Eh, vamos a ver. 400 y para la rotación a la derecha decimos que hemos dicho que es como la suma total es 360 grados entonces 362,6 que son los lados son 60 grados ¿Ya? y vamos a poner aquí que simplemente me ponga el lápiz y ahí debería hacerme la figura, bueno vemos que es un poquito menos entonces 300 ahí avanzó mucho es 300, entonces mira, 300, voltea, 300, voltea. Y es simplemente para que logremos hacer estas figuras, ¿no? Ahí puede ser que sea un poquito menos que los 300, como unos 280 será, no sé. Eh, de pronto, eso a veces pasa, no es totalmente... Bueno, ahí algo, algo hemos logrado. Esto es para mostrarles cómo se harían eh, con este mapa de esas figuras, ¿no? Sin embargo, el que más me interesa eh, es el Line Detector. El Line Detector es algo que nos... Van a ver que puede ser muy sencillo, porque, bueno, es simplemente ir, detectar la línea y volverse. Ya, entonces si yo voy, por ejemplo, para el... el... Vamos a hacerlo con el D... No, para que veamos cómo sería con el de, con el texto de colores, vamos a ver que podríamos hacerlo simple. Primero que todo, vamos a poner la velocidad. Y vamos a poner un forever. ¿Por qué? Porque siempre va a moverse hacia adelante. Y simplemente le vamos a poner las condiciones. Esto ya lo hemos hecho antes. Antes ya hemos hecho cómo se hace condicionales. Entonces voy a poner la condición de que sensa, por ejemplo, con el, el sensor de abajo, el down eye, sensa verde, va a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente, va a ser un giro hacia la derecha, 360 grados. Luego va a avanzar un poquito. Lo vamos a poner a avanzar un, un poquito para... Poder que pase la línea si no se queda ahí, ¿cierto? Avanza un poquito y listo. Entonces, cuando sense el verde, va a ser eso. Vamos a ver cómo sería. Entonces, vamos a hacerlo en el D. En el D vamos a escoger y ahí, claro, detecta el verde, hace esto y mira que solo en los verdes lo hace. Solo lo está haciendo en los verdes, ¿ya? Pero va al borde y se va a chocar. Entonces, si sí, quiero que haga lo mismo, por ejemplo, en los azules, pero el azul en vez de girar a la derecha va a girar a la izquierda, para que veamos que es diferente. A ah, puse puse rojo. No puse azul, sino el rojo, perdón. En los rojos está girando a la izquierda está válido, ¿cierto? solo que en el muro se pierde entonces para que pare en el muro es muy sencillo, simplemente le voy a decir que si detecta uh, con el front eye un objeto si, ¿sí? si detecta un objeto entonces eh, simplemente va a parar ¿sí? va a hacer stop y listo entonces es muy sencillo esa parte ahí va a ver eso rojo a la izquierda verde a la derecha rojo a la izquierda verde a la derecha y cuando llegue al muro simplemente va a parar vamos a ver que ahí detecta el muro y para excelente ahí paró mira que el tiempo paró todo está muy bien eso cuando es colores es muy sencillo porque detecta el color dice red, green, blue y ninguno entonces si pongo ninguno es cuando está en blanco pero como hago para negro no hay una opción para negro ahí es donde está el, el reto entonces vamos a ver cómo sería para negro y lo vamos a hacer con esta entonces voy a, a poner todos mis bloques aquí a un lado y lo que le voy a cambiar es, la, es lo mismo simplemente voy a cambiar esta parte listo como no puede detectar negro le voy a poner es que detecte el brillo que si el brillo es menor a tanto lógicamente cuando está en blanco está al 100% si, el, si está en negro va a detectar menos brillo en el piso entonces eso lo hago con un operador que si algo está menor que algo entonces le voy a decir que si algo está menor que el 50% y aquí hay una opción que me dice que si el brillo en porcentaje, entonces el sensor de abajo el brillo en porcentaje es menor a 50. Entonces va a hacer esta función que es voltear a la izquierda. Listo, esto lo va a poner dentro en del forever. Entonces aquí queda como vaya siempre hacia adelante. Si al detectar abajo el brillo es menor al 50%, gira a la izquierda 360 grados, o se da una vuelta y avanza. Si está cerca de un objeto, para. Listo. Entonces vamos a ver cómo ahora con la línea negra él me va a hacer eso. Excelente. Vamos a hacerlo con la línea B. Y para... Y ahora vamos a hacerlo con la línea C para que vean con otro color. Entonces lo vamos a poner con el azul, que no lo había hecho con azul. Entonces si detecta azul, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí afuera. Entonces si detecta azul con el Down Eye, va a hacer un giro a la derecha. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo de acá pero en vez de girar a la izquierda es a la derecha entonces vamos a ver cómo sería entonces con negro gira a la izquierda rojo y verde no los ah ve interesante con el rojo está detectando también menos brillo por eso giró ya entonces ahí podría decir que bajarlo más podría ser menos del 20 y ahí ya no me va a detectar el rojo excelente pero muy interesante, muy interesante eso. Inclusive con el, con el azul me está detectando, entonces vamos a ponerle que sea menos del 5%. Vamos a ver si, si ahí solo identifica negro. Y aquí sí detecta azul. Muy interesante eso porque claro, los, los colores también van a tener un brillo. Entonces ahí está identificando que el rojo tenía también un brillo menor al 50%, igual el azul pero ya al cambiarlo al, al poner lo que sea que tenga que ser negro ya sí eh, mejora entonces eso es muy interesante eso es lo que hemos visto el día de hoy estos son los mapas nuevos para el mapa de Core Reef Cleanup que no hemos hablado en español simplemente es repetir todos los bloques que hemos hecho de, de, de, de detectar los bordes y ya su estrategia Esta es más eh, la verdad es más, más a juego y, y les, les recomiendo que lo jueguen y que lo traten de hacer lo mejor posible eso yo creo que fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado y espero que, que haya sido muy claro cómo se hacen eh, estos bloques para censar en este tipo de mapas como siempre chicos como siempre no olviden suscribirse, activar las notificaciones y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto Robótica para mentes inquietas, chao chao